Muy buenas, ¿cómo están? Estamos a dos cámaras en este caso. Les voy a mostrar eh, una, cómo hacer para habilitar SSH en, entre máquinas Linux para poder eh, comunicarse con una y otra y para poder efectuar tareas como si estuviéramos en la otra computadora. Eh, la ventaja de acceder por SSH es que justamente vos podés desde tu cómodo lugar, desde donde estés sentado trabajando en una red, en una LAN Vos podés acceder a cualquier ordenador de la LAN que tenga el servicio SSH habilitado, tanto, bueno, hay que ver si como cliente o servidor, tu máquina tiene que permitir el servicio saliente como cliente y la otra máquina en donde vas a ejecutar, el, el, el, el, no sé, las acciones, tiene que permitir el servicio entrante como servidor y ahí estableces una conexión entre dos computadoras, entras, haces mantenimiento y salís sin que el usuario se entere. Vos podés entrar por SSH Mientras el usuario está trabajando en la computadora Y no estamos hablando de un programa Como TeamViewer, por ejemplo Que vos ves cómo se te mueve el ratón por la pantalla Mientras el técnico está trabajando No, no, acá el técnico trabaja de forma silenciosa ¿tá? Mientras el usuario Utiliza la máquina y ni siquiera Tiene por qué este, ser eh, Ni siquiera tiene por qué enterarse de lo que estás haciendo ¿Sí? O sea, sí está bueno Decirle, cuando estamos interviniendo Computadoras, para que la gente no se sienta este, invadían su privacidad, pero a la vez este, no tenemos por qué molestarlo eh, pidiéndole que deje de trabajar por un rato largo y demás. Eso, esa es la ventaja principal que yo le veo a SSH, tiene un montón de ventajas más. Por ejemplo, cuando estás interviniendo un servidor, eh, los servidores generalmente son máquinas que están conectadas a la red y a la electricidad. ¿No? no son máquinas que tengan un monitor, eh, un teclado, un ratón disponibles para que vos vayas ahí a sentarte a trabajar en el servidor. No se hace así. Se, se, se accede al servidor a través de SSH o remotamente con otros medios, ¿verdad? Entonces, esa es una enorme ventaja que también tenés al acceder por SSH porque vos no tenés por qué acceder al espacio físico en donde se encuentra el servidor. Es más, ni siquiera tenés por qué saber cuál es el servidor. Simplemente con su IP está todo pronto. Si vos sabés cuál es la IP del servidor y el servidor tiene abierto este el puerto 22 que es el que normalmente se usa para conexiones SSH y además tiene levantado el servicio SSH, perfecto, le entrada de cualquier máquina cliente, desde donde tú tengas eh, permiso y listo, y haces el mantenimiento del servidor sin tener que tumbarlo, sin tener que bajarlo, sin tener que desconectarlo, con todos los servicios que ese servidor da, activos, ¿está bien? Esa es la idea el SSH. Bueno, a mi izquierda, o sea acá, tengo eh, una computadora que se llama, eh, bueno, es mi máquina portátil, ¿tá? y en este caso es la máquina que utilizo para grabar los videos mayoritariamente en YouTube. Grabo con las dos, pero en realidad con esta, que estoy, que estoy acá ahora, es la máquina que, que, la más polenta, la torre y demás. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo están, primero que nada lo que hay que saber es cómo consultar el servicio SSH. Este, y saber si están eh, instalados los paquetes necesarios para que la máquina responda con SSH. Vamos a empezar por la máquina de la izquierda. Vamos a hacer una consulta. Eh, en este caso voy a agrandar un poquito la letra eh, para que se vea mejor. y voy a Recordemos que estamos en OpenSUSE, tanto acá como acá. Y la sintaxis que voy a usar es eh, aplicable a, a este tipo de Linux, ¿verdad? Este, con Ubuntu, con Debian, con Linux Mint, vos haces apt-get o apt y acá haces ziper. Este, pac lo haces con manjar Y bueno, está Hay un montón de, de, de linux por ahí en la vuelta Y cada uno tiene su sintaxis para determinadas cosas Si bien todos manejan el lenguaje de programación Bash ¿Está bien? Que es el corazón este, El corazón Unix-like ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar por acá Vamos a ver si esta máquina tiene los paquetes necesarios instalados Primero que nada, antes de consultar a su servicio Entonces ponemos Zipper Que esto sería apt En Debian, en Ubuntu, todo eso eh, Search O sea, buscar Open SSH, ¿Tá? vamos a dejar que busque, y mientras vamos a venir acá y hacemos lo mismo, lo mismo, Zipper Search Open SSH, ¿sí? Eh, acuérdate que según el linux que tengas, es la sintaxis que vas a usar. Muy bien, acá nos fijamos, los que dicen Y es porque están instalados, o sea que aquí tenemos Open SSH instalado en la máquina de la izquierda, tenemos bueno, esto no sería de nuestro interés en este momento client common server está todo bien en este caso está si vos ves está el paquete común que es el que tiene que estar el OpenSSH que también tiene que estar y el client y el server está vamos de este lado tenemos el OpenSSH el client el common y el server pronto tenemos las dos máquinas a las dos máquinas prontas para trabajar y para conectarse entre sí bien lo que tenemos que ver ahora es eh, si están levantados los servicios correspondientes de SSH, los, los demonios, los daemon, que en Linux son este, lo, lo, la parte del software que te va a permitir hacer este tipo de comunicación. ¿Está bien? Vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos por la máquina de la izquierda. Aquí vamos a responderle no, porque eso no nos interesa. Vamos a hacer un clear. ¿sí? Y vamos a poner... Eh, System control, systemctl, status. O sea, vamos a consultarle al sistema el estado de sshd, porque es el demon, el demonio, ¿tá? el servicio. Lo que sería en Windows un servicio, más o menos. ¿tá? Está, eh, Dice loaded, o sea, cargado, pero está disabled, lo que significa que no está encendido en cada arranque del ordenador. Disabled no quiere decir stopped. Disable no quiere decir que está parado, quiere decir que no está configurado para ejecutarse en cada inicio. Eso es disable, está bien en Linux. Y está inactive, dead. ¿Está bien? Ahí le voy a, lo voy a dejar así y voy a venir a esta máquina de acá. Voy a aplicar un clear, lo mismo, y voy a hacer lo mismo. Eh, system control o systemctl, eh, status. Lo mismo. Así es como tienen que estar los ordenadores, con el servicio SSH bajo, stopper. El servicio SSH no tiene que estar funcionando las 24 horas, los 365 días del año, porque eso es un problema de seguridad, eso es abrir una brecha de seguridad innecesaria, totalmente innecesaria. Entonces, lo vamos a levantar, en primer lugar, cuando lo necesitemos y, en segundo lugar, en el equipo que lo necesitemos. Si es un servidor y tiene que estar el, el servicio SSH todo el tiempo habilitado, está bien. Pero vamos a tomar otro tipo de medidas. De, to, de todas formas, no voy a hacer muy, muy, muy largo el video explicando todo eso, pero sí te digo que lo tengas así. Así es como tiene que aparecer el estado de SSH, ¿está bien? Loaded, but inactive. Y además, disabled. Te estoy hablando de esto. Loaded, inactive, and disabled. ¿Está bien? Bien. Ahora, tenemos que levantarlo al servicio SSD, al daemon, porque si no, no podemos comunicarnos entre máquinas, por lo tanto vamos a levantarnos las dos máquinas. ¿Cómo lo levantamos? De esta manera. Voy a hacer control C para que salga de esa espera en la que le estaba la terminal y voy a poner, en vez de systemctl status, le voy a poner start. Adivina qué va a pasar. Me va a pedir privilegios de administrador, ¿está? Para hacerlo. Yo para... Para poner un servicio en enable o en disable o, en, o, o darle start o stop a un, a un demonio, tengo que ser el administrador. Pero no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner eso, systemctl start sshd, SSH, pero voy a poner sudo, que es, Dios dice, acuérdate, te lo dice un ateo, sudo systemctl start sshd. Así no me salta una ventana gráfica pidiendo la contraseña. Porque si yo estoy trabajando en modo consola, que es un servidor que no tiene escritorio, eso me daría un error. Eso quise antes. Porque el, el servidor no va a tener una parte gráfica para tirarme un cartel adelante para decirme, acá pone la contraseña, no. Se hace así, sudo, no sé qué, no sé qué, entonces la terminal es la que se encarga de que vos te comuniques con el núcleo y todo lo demás. Así que ahora le voy a poner el password de root. Sí, ahí va. Bien. ¿Tá? Ahora voy a consultar su estado. Voy a ir y voy a poner... SystemCTL si status, SSHDD. Ahí está, mira Loaded, active and running. Eh, en OpenSUSE, no sé si en lo demás Linux, pero en OpenSUSE pasa que te lo muestra en verde cuando está activo algo, como diciéndote... Presta atención, esto está de esta manera. ¿tá? Fíjense que yo no puse enable, puse start. Porque yo no quiero... Si yo pongo enable, recuerdo lo mismo que dije recién. En cada inicio del ordenador va a estar presente el servicio este SS, el, el demonio SSH y yo no quiero eso, ¿por qué? porque no quiero generar problemas de seguridad en el equipo, así que le hago control C y vengo para aquí, y acá lo mismo sudo sudo, systemctl start, sshd password for root, lo mismo, ¿verdad? bien, ahora lo que tengo que hacer es consultar el estado del servicio, entonces voy a ponerle en vez de... Eh, acá. Sistema el status. SSHD. tú quieres, Ahí está pronto. ¿Está? Pronto. Están active and running. El puerto por defecto para este tipo de operaciones es el 22. Vos podés indicar otro tipo de puerto. Pero vamos a dejar todo así para no complicar el video. Volvemos a esta máquina acá. Ahora. Vamos a borrar las pantallas mejor. Ahora. Eh, el siguiente paso es ver qué dirección IP tiene cada máquina, porque si cómo me comunico yo entre máquinas si no sé la dirección IP. Entonces vamos a consultarle al ordenador de la izquierda cuál es su IP. Y eso es muy sencillo en Linux. Este, es IP IP address show. Mirá qué fácil. Y ahí tenemos un, un, una información. Vamos acá. Y ahí tenemos otra información. Entonces, acá en la de la izquierda nos dice que esta está conectada por wireless LAN. Por eso es WLAN. ¿tá? Ethernet no, porque yo acá no tengo un, más que una sola conexión de red por cable. Y la conexión de red por cable está asociada a este ordenador, en este caso. Este ordenador se está comunicando por Wi-Fi, por, por aéreo, por conexión aérea. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es mirar la WLAN, o sea, la wireless LAN, el Wi-Fi. Y acá voy a mirar la Ethernet, ¿tá? WLAN 0, Ethernet 0, WLAN 0, Ethernet 0, WLAN 0, Ethernet 0, ¿está? Con un cantito te lo hago. Entonces, tengo que en esta máquina, la dirección IP es la INET 192.168.06 y en esta máquina es la INET 192.168.0.32. Eso es lo que tengo que recordar. Cuando quiera comunicarme con la máquina de la derecha, tengo que poner la IP de la derecha. Cuando te vayas a comunicarme con la máquina de la izquierda, tengo que poner la IP de la máquina de la izquierda. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, lo que voy a poner es esto. SSH, primero que nada, y le pongo usuario, arroba, eh, equipo. ¿Está bien? Eh, usuario, arroba, IP. Para iniciar sesión en un sistema operativo, preciso un usuario y una contraseña. Esto es lo mismo. ¿tá? Entonces, voy a consultar. Primero que nada, te voy a mostrar otra cosa. Primero que nada, nada de SSH todavía. Me faltó una parte. Yo tengo que ver... Eh, ¿Qué usuario está activo en las dos computadoras? En cada una de las computadoras. Entonces tengo que ver qué usuario está activo acá y qué usuario está activo acá. Voy a consultar eso. Y en esta máquina, empezando por la izquierda siempre. Who Acá me va a tirar un nombre. Entropía-binaria. bajo O sea que el usuario activo acá es entropía-binaria. bajo Voy a tener que saber el nombre y la contraseña de ese usuario para conectarme con esta máquina. Ahora voy a la de la derecha. ¿Cuál es el usuario activo acá? Mismo comando. QMI, entropía binaria, todo junto. Voy a tener que necesitar, voy a, voy a necesitar este usuario, entropía binaria, para comunicarme con este equipo. Y la contraseña del mismo, ¿verdad? Y necesito este usuario, entropía-binaria, para comunicarme con este equipo. Por lo tanto, de izquierda a derecha, vamos a seguir con lo que estábamos. Voy a poner, SSH Entropía Binaria Porque quiero comunicarme con este equipo Entropía Binaria Arroba Y voy a eh, Voy a ponerle la dirección IP Esta de aquí La 032 ¿Está bien? O sea, me comunico con este usuario Y este equipo Por lo tanto Entropía Binaria Arroba 192 168 0 32, ¿verdad? Muy bien. Enter. No root to host. Bien, vamos a probar de este le va, va. A ver si hago al revés. Hmm, interesante de uno a otro no permite, pero de otro a uno sí, ahora vamos a ver el firewall de aquella máquina, qué onda, así que bien, eh, vamos a, a hacerlo así, desde esta máquina a aquella, y después vamos a ver qué pasa en aquella que no nos deja conectar, así que, eh, yes, Are you uh, the authenticity of host can't be established, claro, yo no... Para que no te aparezca este mensaje de que la autenticidad del host no sé qué no puede ser establecida, vos tenés primero que intercambiar certificados de, de seguridad. No lo vamos a hacer eso. Yo te voy a mostrar cómo funciona el SSH, después veremos otra cosa en clase o en otros videos. ¿Está bien? Le voy a poner yes. Voy a continuar porque son mis máquinas. Eh, permanently added tal equipo a la lista de eh, hosts conocidos, a la lista de nodos conocidos. ¿está? Password. Le voy a poner el password de aquella máquina. ¿Sí? Y ahí estoy. Si vos te fijás, acá dice entropía binaria arroba multimedia no sé qué. Y acá dice entropía guión bajo binaria arroba hugo. ¿tá? O sea, ahora estoy en aquella máquina. ¿Sí? Ahora estoy en aquella máquina. Para darte una muestra de esto, lo que voy a hacer, vos fijate en el otro panel. Vos fijate acá lo que pasa. Yo me voy a meter en estos, en estos directorios de acá y voy a crear carpetas ahí para que vos lo veas. Eh, voy a crear, abajo de videos voy a crear una que se llame ww. W para que salga acá abajo en orden alfabético ¿está? me voy a meter, voy a hacer así cd home estoy en el home de aquella máquina para que lo veas ¿está? en aquella máquina está el usuario entropía binaria el, el usuario Hugo, y el usuario prueba redes, me voy a meter en entropía binaria cd entro cualquier cosa que empiece con entro ahí voy a entrar, cualquier cosa que empiece con entro voy a entrar, bien ls-l, y ahí tenemos bin, descargas, documentos, Está lo mismo que tenemos allá, entonces ahora voy a hacer lo siguiente mkdir www, ¿sí? ahí lo hice y si acá no aparece le voy a dar clic y le voy a dar F5 y ahí está el www, ¿lo ves? ¿te das cuenta? bueno, ahora voy a hacer otra carpeta que esté antes de bin, que se llame triple A ¿Está bien? No, triple A no me gusta. Le voy a poner ABC. ¡Ava! Le voy a poner como, como la banda de, de pop. ¡Ava! ¿Está bien? Entonces voy a ir... MKDIR. ¡Ava! ¡Enter! Y ahí apareció. Ahora no tuve que hacer F5, ¿viste? Eh, bueno, ahora voy a... Eh, ahora voy a eliminar eso. Voy a, voy a crear un, un archivo. Un archivo con touch. ¿Está bien? Desde acá. Voy a meterme dentro de la carpeta Ava. CD Ava. ¿Sí? Y ahí adentro voy a hacer touch eh, touch eh, dos mujeres y dos hombres porque AVA era así, eran dos mujeres y dos hombres, punto .txt, ahí creé un archivo dentro de AVA, voy a ver acá, si vos te fijás, antes de, eh, de haber hecho esto en la máquina de la derecha, la carpeta estaba vacía y ahora indica como que, está, como que hay algo adentro, ¿ves? Y acá voy a entrar y dice dos mujeres y dos hombres, ¿está? Así ves cómo desde acá yo intervengo a aquella computadora, ¿está? Así ves cómo funciona esto. El error, como es, como es normal, lo voy a dejar así. ¿Está bien? Eh, en todo caso, en otro video, te voy a mostrar por qué pasó eso con la máquina de la izquierda y demás. Pero por ahora, para no hacerlo muy largo, lo dejo así, para que veas cómo es. Después te voy a mostrar también cómo se hace en Windows, ¿está bien? Esto es de Linux a Linux, y ya ves que desde esta a esta no salió, y de esta a esta sí, ¿está bien? Así que bueno, espero que te haya servido, que se haya sido útil, que no haya sido un entrevero. Este, y bien, Y seguimos con otros videos en el canal mostrando con Windows y bueno y arreglando el error. Arriba, vamos arriba.